Estamos trabajando ahora la parte práctica de la teoría de la máquina, ese aparato, ¿eh? como instrumento de transformación. Ahora estamos haciendo cosas prácticas, ejercicios que te permiten observar la máquina, detenerla, tomar las riendas, guiar esos caballos bocados. Estamos haciendo esos ejercicios ahora, así que, acompañame.